El pasado 29 de octubre, se llevó a cabo la décima Jornada de Promoción de la Salud y Calidad de Vida para las Personas con VIH-Sida, organizada por la ONG, Proyecta de Noms Hispano-Sida. La jornada se celebró en Barcelona y tuvo una gran asistencia. Más de 350 personas participaron, entre personas afectadas por el VIH Responsables de salud pública, médicos, personal sanitario y activistas. Yo llevo ya personalmente viniendo unos cuantos años y creo que es un punto de encuentro bastante importante porque, buena parte de actualizar información, que siempre va bien, permite un poco un contacto directo con entre los, los pacientes y los, y los médicos. Entonces, bueno, este feedback que muchas veces en la consulta no puede ser, pues aquí a veces sí que puede ser. Entonces creo que es una cosa bastante interesante. También igual no, es solo, igual no es solo que este año es importante. Creo que desde el año 97 a esta parte siempre han sido importantes los, los avances del VIH. Lo que pasa es que estos últimos años en cada trubada nos encontramos con algo diferente, con, mmm, con novedades. La medicación en VIH es algo que va avanzando pero te puedo decir, semanalmente. Entonces Siempre es muy importante un evento de esto. En la jornada se debatieron sobre los últimos avances médicos y científicos, así como los retos de futuro alrededor del VIH en todos los ámbitos. Uno de los aspectos centrales que se trataron fue la ansiedad y la depresión en personas VIH positivas especialmente prevalentes entre las personas LGTB. Yo creo que un, uno de los aspectos diferenciales de este año es, es la ponencia que trata sobre los, los factores psicológicos asociados a la infección eh, a pesar de que se comparten muchos aspectos comunes con otras dolencias crónicas, la infección por VIH implica algunas circunstancias que, que la hacen bastante única. Eh, muchos pacientes, pues bueno, existe una preocupación por algunas, algunos aspectos como la, el sentirse una amenaza para otras personas por la posibilidad de transmisión de la infección. Eh, cuestiones como, no sé, desde inventarse una excusa para ir eh, a los controles médicos y faltar al trabajo. Eh, hay, hay diversos aspectos que pueden resultar altamente estresantes en algunas, en algunas circunstancias y esto hace que sea importante considerar las, las, los factores psicológicos asociados al, al, al VIH. ¿no? La jornada se centró también en los tratamientos de la hepatitis C que cada vez tienen más incidencia por vía sexual en hombres que tienen sexo con hombres. El incremento de infecciones por de hepatitis C y también de la dificultad eh, de, de que tractaments los tratamientos curativos de las personas coinfectades. infectadas Por tanto, esta es una reivindicación que hemos de conseguir superar. También abordaremos temas que normalmente no tocan massa, como son la ansiedad y la depresión, en personas VIH positivas y concretamente también en, en, en, en hombres que tienen relaciones sexuales y altres homes que están generalmente infradiagnosticadas y que son muy prevalentes. Eh, es habla de más un 50% de prevalencia, es decir, más un de 50% de las personas afectadas tienen trastornos relacionados una ansiedad o a la depresión. También hablaremos de las vacunas eh, terapéuticas, no de las preventivas, sino de las terapéuticas, aquellas que podrían aconseguir que una persona infectada por VIH eh, fos capaz de controlar el virus sin necesidad de tomar fármacos, es decir, que immunológicamente fos capaz de mantener el virus a raya y que en el darrer congrés que va haber de vacunas fa molt poc temps ya ja a Barcelona, a mes de octubre, se parece que esta sigue la línea para on irán las vacunas, más aviat que para la terapéutica que no la preventiva, porque parece que hay más indicis que es pugui assolir y finalment también se abordará la simplificación del tratamiento antirretroviral es decir simplificación de cara al paciente porque fa el número de comprimidos y menos toxicidades pero también un marco que nos preocupa que es el que en el concepto general de las retallades, donde el seguimiento y la monitorización de los pacientes para tal que aquest eh, que el tratamiento pugui obtener la, la máxima eficacia posible donde se disminuye en em referencia al que fa a la frecuencia de los controles algunos de los aspectos fundamentales de la vida cotidiana de las personas con VIH y el contexto sanitario y además político fueron temas importantes dado el impacto que tienen en la calidad de vida y la salud de las personas que viven con el VIH.